Estamos aquí con, con Jaime fin volvimos a viajar juntos Te mudas ahora mismo con tus tíos de Belén Ya Estoy llegando a Ciudad de México, vamos a probar nuevo hotel Mostrarle un nuevo hotelito que se llama Bel Air sí. y que habla algo otra vez. Vamos a ver cómo que nos La serie, el príncipe de Bel Porque nos, Ay, Smith. nos salimos de nuestra zona de reforma y nuestros tacos del camino. Así que tengo que ir a ver qué ¿Sí? Explora. Sí. Explora. Esto es nuevo. Ahorita sí. vamos a mostrarles qué se come en ese, en ese lado de la o sea, ciudad. Vamos para, Estamos, vamos para la colonia de Nápoles. Y nos salimos de nuestra zona de confort, entonces a ver qué pasa. Bueno, llegamos al hotel y se ve presón. Se ve fresa. Vamos La primera vez que me vengo a quedar en este hotel. Y bueno, está muy bueno. Eso sí lo conseguí por booking. La tarifa está de lujo Esa foto está súper bacana. Si sí, lo ve muy bonito y se No, que el Sevilla Palas. Acá no, vamos a ver cómo nos sale la habitación. Es una salita de espera. Y un barcito. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya nos entregaron. A la llave de la habitación nos mandaron para el piso 7. Pues se eh, ve muy bueno. <risa> Mucho mejor que el anterior. Se ve más nuevo al menos. Más nuevo, y más pupi. Se ve más fresa. Estamos en México, se ve ah, más, sí, fresa. más fresa. <risa> y bueno, en el video está quedando el nombre de la red y el, y el password. <risa> <Ajá. risa> no, pero no tiene desayuno Bueno, nunca tampoco tenía desayuno incluido. No entrego una llave queda en vídeo si se dieron cuenta que no pagué es porque venía lo reservé por booking y lo pagué por adelantado y salió más barato ahora cuando uno llega a los hoteles le están cobrando uno como... cuando uno llegan a los hoteles le cobran a uno como depósitos y cosas entonces uno lo prepaga ya no se evita ese problema ¿Para qué le iban? Hay veces que les veo. ¿no? Me, salió el me una tarjeta. Bueno, esta es la primera vez que vamos a entrar aquí. A ¿Cómo está la habitación? ¿La ¿Habitación con dos camas? Está buena, ¿no? Súper. Sí, bueno. A la camita. A la camita, eso sí, la habitación está más pequeña. Miren, se, se sube automáticamente la... Se sube automáticamente la persiana, acá las cubrimos. Miren, mesa con pantalla para conectar ahí el laptop. Mira, con screen, lamparita, sillita. Música. Musiquita. Este tiene... Miren. ¡Oh! Miren qué fresón. que todo se maneja con una tablet. Entonces yo vengo acá y le digo luces y él las apaga acá les prende cerramos cortina y dice cerrar cortina y bueno eh, puedo manejar la calefacción enfriar y pues se pues, puede poner música está bacano La tele sí está igual de cascada al otro, está viejita. Lamparita. Espejo, para poner la maleta. Un sofá. Está ah, bueno, hay hay un closet. Que hay un closet para con, con la plancha. Plancha, los ganchos para colgar la ropa, una caja de seguridad. Está bueno, está leve, está fresón, está gomelo. Uy, tiene tina. Se ve el espejo. El trono. Y la lucha borregadera. Está bueno, está bien. Bueno, el hotel y la tarifa estuvo muy bueno. Pagamos como 80 dólares la noche, que es más o menos lo que nos cobraban en el otro. Está muy bueno. Y mira todo este mueble que tiene aquí para guardar cosas. ¡Ay, tiene nevera! ¡Oh, qué fresa! ¡Mira! Sí, para meter ahí el trago y tiene, bueno, aquí los snacks no los tomamos pajoncitos. Va muy bueno. bueno. Ahí les mostramos el nuevo hotel, el Veler, Vamos a buscar comida porque como estamos en zona nueva, pues no, no conocemos. Tenemos que ir a buscar a dónde conseguimos nuestros famosos tacos de llegada aquí a México. Bueno, conseguimos una taquería que se llama. El Ultra Center. Conseguimos una taquería que se llama El Huequito. Y dice que está más o menos a 7, de 7 a 10 minutos caminando. Nuestra tela está al la del Ultra de Center. La vez pasada comimos tacos por allá. Pero bueno. Buscamos en Google y dice que Taquería el huequito está bien calificada. vamos a ver cómo nos va porque siempre vamos a nuestro caminero. Tacos el caminero, pero como estamos salimos de nuestra zona de confort vamos a ir a ver cómo nos va. Pero vamos a la calle Texas y ahí está la taquería que nos recomendó Google. Jaime, ¿qué expectativas tienes de los tacos? Muchas, muchas expectativas. Jamás con hambre, más expectativas. Sí, yo también, así como con hambre, bueno, llegamos. Parrilleros, triqueros, tortilleras, mioqueros, la cosa tanto de todo. Hola, ¿se entré en o como no? No, puedo sin gustar. Tengo meses allá al fondo sin gustar. ¿Te ve como el aim? Súper. ¿Te vas, vas right? Sí, si son Bueno, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en no, no, que no, en el menú, dice, hacemos el pastor especial, y pónganle cuidado, el original pastor gourmet, entonces dice, elaborado por carne, Pero, perdón, pastor especial, voy a pedir pastor especial, muy famoso templo al taco el pastor, torre de carne de cerdo marina artesanalmente, cebolla desfilemada en su jugo salsas naranja y verde tipo guacamole, acompañado de de tortillas, vamos a pedir ese vale 151 pesos y 151 pesos son como 6, 7 dólares aproximadamente 8, 8, como 6, 7 dólares yo voy a pedir ese con un Coca-Cola para ¿sí? Pasemos el menú a Jaime que también está que se muere de hambre él me imagino que irá a pedir todo lo que está <risa> bueno llegó nuestro pastor especial, 250 gramos de carne en ahí están las tortillitas vamos a preparar nuestros tacos ah, oh, está ¿sí? ¿qué aquí están tus tortillitas y encontró de esta carne y vamos a preparar nuestros tacos a ver, ¿qué tal están los sabores? Bueno, y, vámonos. ¿Qué? ¿Dónde está my burrito? Where's my burrito? está Está bueno, ¿no? Bueno, bueno, está bueno a comer. Vamos a dar fin a la comida. Uh, ¡Qué tacos tan buenos! ¡Tacos el huequito! ¿Qué? ¿Antes? ¿Antes? ¿Qué? Sí, sí. no, qué buenos tan deliciosos! esos son los nuevos tacos favoritos. Bueno, a caminar para el hotel, a descansar, porque mañana toca día duro, largo de trabajo. Gracias por ver el video, oiga, no sean malitos, suscríbanse, le me gusta los videos para que YouTube lo recomiende, recomiendo el canal. A ver si algún día llegamos a los 10.000 suscriptores, así que pongan el me gusta, el comentario y pongan ahí cualquier vaina. Pero que, que YouTube aleje alborote el algoritmo a ver si cuesta oh. el canal. Parceros, gracias por vernos en el otro video, chao.